tiene soy, ay mi mamá Sí, ya lo... me de cantar y, y todavía no me acepto la aceptación de gente, cómo yo voy a encajar en todo esto. Sigo. Ay, sí, la gente que en el pasado yo no le servía a Dios, pero económicamente también. se lo he dicho que el mundo ya mía y de Andrés y de Andrés y mía, me estén condenando. Nadie va a pasar por encima de mí no me estén condenando la vida. Eso de que cojo y cojo y cojo, no cojo, nada, Compre lo que necesitan. Con un par de días, un par de días que está aquí condenándome la vida, no acaba de vencer. Ya está bueno ya, que ya me cansé ya mi closet era un walking closet y ahora simplemente es uno de una esquinita con cuatro tapas por allí que no habrán ningún miedo, lo he tenido que remendar eh, tú sabes, cosas del pasado que todavía te dejo y que te atan ah, sin entrar en el montón de relaciones que tuviste el novio que tanto amaste que te dejó por otra eh, el esposo que tanto amaste que también ver las cosas y quedarse lo mismo porque yo conozco muchos puertorriqueños que se quedan en lo mismo, lo que me pasó y dale con lo que me pasó y dale con lo que me pasó y, y es suficiente para entonces estar deprimido empastillado tú sabes, con esa tristeza, con esa melancolía van al culto y se goza, porque en ese momento se olvidaron pero llegaron a su casa y volvieron a acordarse de que ya no está mami, ya no está tío ya he crecido, ya me abandonó todo el mundo he hecha a perder mi matrimonio, mi familia Thank Eh, eh, mira, hay veces que nos daban de comer se inventaba y nosotros eso no lo comíamos y no había más nada, a veces nos decía te voy a hacer el paraíso, una grande montaña y era un poco de harina con, con un poquito de agua y suave, un poquito de leche alrededor brinca mi plato le doy con la cuchara y lo mato y me lo como también o sea realmente si usted prepara eh, nunca estuvo porque tú estás diciendo que es malo porque tu papá no estuvo si nunca estuvo ahí entonces eso no te lo enseño a tu papá te lo enseño a quién estaba a tu alrededor eh, tú sabes estamos haciendo una mirada al pasado eh, una mirada al pasado eh, Sí, yo me acuerdo de aquello en mi barrio tenían problemas de alcoholismo, uff, qué mal oían, Dios mío, qué horrible. Y eso a mí me hizo no acercarme a gente que tuviera ese horror al alcohol, porque me acordaba de cómo eran aquellos hombres cuando yo pasaba por allí. O sea, son tantas las cosas que nosotros tenemos que analizar, que él está usando ahora, porque eso es lo que te trajo hasta aquí. O sea, cómo Dios ha tenido la mano poderosa. Sobre ti, hablar de la fe de Abraham, hablar de la fe de un hombre que no sabía lo que tenía, solo tenía una promesa o una de muchas promesas, pero la más significativa era, te voy a dar una descendencia, deja tu tierra y a tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, eh, eh, tú sabes, se la mostraré, esa el futuro, o sea, no estaba diciendo que se la iba a mostrar en ese momento, Así que son cosas eh, tan fuertes y tan difíciles a la misma vez para nosotros entender qué cosas Dios está haciendo, qué cosas Dios está haciendo contigo, para qué te está preparando. Eso Habrá que caminar, tengo que dejar a esas personas que tanto amaba como las te está diciendo a ti que las dejes, porque, eh, ¿sabes que Yo hablaba con alguien que decía, eh, toda mi familia tiene problemas de vicio de heroína, todos han terminado en eso. Yo he sido el único que no. Ok, ¿Y, y, ¿y cuál es la estrategia? ¿Por qué tú no llegaste a eso? Pues a mí nunca me gustó. ¿En serio? ¿Que nunca no te gustó? Bueno, en realidad no llegué a la heroína, pero sí probé este otro tipo de cosas. Entonces me he explicado de las cosas que había probado. Eh, pero ¿sabes cómo, cómo llegué a eso? Pues mi familia, muchos murieron. Y yo, como era un menor, me llevaron a otro lugar. Y aunque yo quería estar con ellos, no me convertí en lo que eran ellos, porque me separaron a otro lugar. Aleluya. Aleluya. Abraham nunca vio eso. Donde Dios le estaba diciendo, sal de este lugar de contaminación, te voy a llevar a otro lugar. Aleluya. Entonces, solamente Dios le dijo una parte. Yo te voy a mostrar un lugar que quiero dártelo por el edad a ti y a tu, toda tu descendencia. Encima de eso le dice, sal afuera, mira. Mira las estrellas del cielo cuando leemos esa parte en Génesis, nos damos cuenta que no era de noche cuando se le dijo esto. Así que ya él estaba viendo cosas hace tiempo, pero no tenía nadie que explicara, estás viendo profecías, Abraham, sí. tú sabes, para la gente común, el tipo estaba bien loco, yo tengo que decirlo, porque si Abraham hubiera sido mi vecino, yo decía, ¿cómo es Deja la comodidad? Dejar el castillo, la casa que papi te dejó por herencia, que está majestuosa. Mira, tiene piscina, mira, mira, to, mira todas las vacas que tiene y todo. Y tú quieres dejar todo eso para irte a un lugar que tú no sabes dónde. A la verdad que está bien loco. Eso le diría yo si fuera la vecina de Abraham. No sé qué le dirías tú. No sé qué te han dicho a ti. A mí me han dicho dos o tres cosas por lo que así lo dijo Dios, pero no era que él decía, yo tengo una fe bien grande. No, él solamente creía. Él creía. Él creía. Dios te está llamando a creerle. No importa lo que dejaste, fue todo una escuela, fue todo, porque siempre Dios, tú tienes que entender que siempre Dios, Dios es el primero y es el último. Es siempre Él. Le servía o no le servía, siempre ha sido Él. El de los sueños siempre fue Él. El que te guardó en la noche, que no murieras, eh, fue él, cuando trataste de suicidarte ese montón de veces que has tratado de suicidarte y todavía estás aquí en el planeta Tierra eh, o sea Bachaya, a ti te digo que siempre has sido la mano poderosa de Dios Yo me pienso matar Él siempre ha sido. Tenemos un enemigo que quiere que nosotros muramos, pero ¿sabes que Nuestro Dios es más poderoso y te lleva a más. A más. Él siempre va a ser tu guardador y siempre lo ha sido hasta hoy. Aleluya. 798-8850 798-8851 para mensajes de texto 787-408-6680 Siempre ha sido Él. Siempre. He visto muchas mujeres en el camino que tienen hijos jóvenes, y las es que me dicen, si yo no hubiera tenido ese hijo mío joven, oh Dios, yo no estuviera viva, porque hubiera hecho tantas cosas, pero como tenía que tomar cuidado de él, y tenía que ser responsable de él, eso evito que me perdiera. ¡Aleluya! Y yo tengo que decir que bueno es Dios, que te dio algo que tú no sabías qué hacer, no sabías cómo cuidarlo, pero algo sí sabía, que Dios te lo había dado. Siempre es Él.